Yo no sé de qué me acusan, ¿no? Yo no sé nada, me acusan de eso, pero imagínate tú, yo no sé nada de qué me acusan. ¿no? Yo no sé nada, pero imagínate tú, yo no sé de qué me acusan. ¿no? Yo no sé, yo estaba en barrio y me fueron a buscar. ¿no? Está, ¿no? Sí, pero me han tenido que tal, yo no tengo problema. Sí, pero yo no sé, porque yo no he hecho de ese tipo de delitos, no.